Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un montaje de dos diamantes y dos trolls abatidos en la reserva de Leighton Lake y sin más preámbulo, comenzamos. Estamos cerca del desfiladero del monte Croken. vamos a mirar por los prismáticos, a ver si miramos algún animal, venimos bajando de, de norte a sur, vamos a ver, no vemos nada, Mira, ahí tenemos una hembra de ciervo y un nivel 5. Tenemos un ciervo de cola negra, nos vamos a acercar despacito. Mira, ahí teníamos uno al lado que sale corriendo, nos ha visto. Y menos mal que no nos atacamos, no nos ha golpeado no nos con nosotros. Vemos ahí a nuestro cola negra nivel 5. Nos vamos a acercar un poquito más hasta coger la, la distancia óptima de disparo a ver sí, vamos a acercarnos un poquito más tenemos margen el aire aunque va casi en esta dirección pero no nos va a molestar mucho señalamos a nuestro ciervo ¿A ver que he visto algo? No, no, no he visto nada vamos a ver vamos a seguir avanzando vamos a aprovechar de que la vegetación nos va a ocultar Así que cuando estemos a la distancia óptima, la haremos el impacto. Vaya, ahora no, no lo vemos por la vegetación, pues nos vamos a obligar a, a avanzar un poquito más. A ver si pasamos estos juncos de aquí y podemos tener una, una vista amplia con una buena trayectoria. Vamos a ver, ahí está la hembra. Y ahí está, que se nos ha levantado. Pues vamos a coger el 3006, apuntamos y disparamos, abatido, doble pulmón, y ahora si sí nos ponemos de pie y vamos a, a recogerlo. Mira, ahí sale otro. A ver si podemos hacer algún lance de algún otro que se quedara por aquí, pero no. No, vamos a, vamos a ir a, a recogerlo. Vemos cómo huye la hembra que estaba al lado. Así que vamos a acercarnos, a ver por dónde podemos cruzar puesto que está en el otro lado del río, vemos ahí nuestro ciervo batido vamos a ver dónde podemos tener un paso para poder pasar A ver Madre mía, si no vamos a tener que dar una vuelta muy larga vamos a intentarlo por aquí A ver, no, no el agua es profunda y no podemos pasar por aquí, pues nada, vamos a ir corriendo no me gusta correr, pero bueno, vamos a ir corriendo a ver si podemos encontrar un paso que esté el agua más somera y podemos cruzar al otro lado. Vamos a mirar por los prismáticos, si encontramos algo no. Pues nada, vamos a tener que seguir avanzando. Aquí parece que está un poquito más, más somera a ver si pudiéramos. Sí, yo creo que por aquí vamos a, vamos a poder cruzar veremos que no, no nos ahoguemos, si sí, cruzamos por aquí, cruzamos por aquí y vamos a. ya vemos el contorno de nuestro animal y vamos a recogerlo a ver qué puntuación nos arroja nuestro ciervo nivel 5 vaya un troll un oro 174,70 por poquito pero bueno son cosas que pasan lo que tiene una cuarta bonita vamos a guardar nuestro animal y ahora pondré el mapa para que veáis dónde ha sido abatido ¿Veis? Aquí al lado del desfiladero de Morte Kraken, He venido de, de norte a sur Y vamos a continuar con la caza aquí en Lighton A ver qué nos dé para la, la jornada de caza Vamos a utilizar el reclamo de alces A ver si nos contestará alguno Vamos a ver, parece que no vamos a mirar si aparecieron alguno por estos lares vamos a tener que, que llamar otra vez o ir avanzando a ver. mira, ahí tenemos movimiento ahí vemos un animal a ver si se deja a ver a ver mira, un nivel 5 un alto nivel 5 vamos a coger el 300 y disparamos le hemos impactado en el pecho, sale el animal corriendo y ya ha dejado de, de brillar. Eso quiere decir que seguramente esté, esté abatido. Venga, parrete, vamos a, vamos a buscarlo. Vemos un GPS que todavía no está abatido, pero bueno, no no andará muy largo, puesto que le hemos impactado en el pecho y por lo menos el pulmón hemos tenido que tocar Seguimos avanzando aquí Escuchamos a los patos ahí A nuestra derecha Pero nos vamos a centrar en el Ya vemos, ya vemos en el GPS Que sí, que está batido Vamos a decirle la Perrete que lo busque Y sale Perrete ahí como un rayo Buscando la, el rastro de sangre Vamos a ver, vemos ahí la huella A ver si vemos el impacto del sangrado Si sí tiene buen sangrado Un sangrado medio-alto así que no que no andará muy largo seguimos escuchando los patos pero bueno nosotros no nos seguimos entrando mira ahí tenemos otra llamada de un de advertencia de otro alce así que vamos a ir despacito no vaya a ser que no que nos ataque cogemos el 300 por si tenemos que, que defendernos sí que ha corrido nuestro nuestro alce vamos a ver, mira, ahí tenemos ¿no? Pero un, un animal muy pequeñito no, no, no voy a hacer ese lance así que vamos ya vamos a correr un poquito y a ver si recogemos nuestro animal abatido vemos el sangrado y ya cumplimos el contorno ciane ahí y a ver la puntuación que nos arroja nuestro alce nivel 5 ya estamos llegando, perrete ya nos va a avisar que lo ha encontrado Así que vamos a salir de dudas. El chiperrete que ya sé que lo has encontrado, corazón mío. Vaya, un troll, 264,10, por muy poquito no ha sido diamante. Efectivamente le, le hemos rozado en un pulmón. Así que os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido, dónde ha sido batido. Y continuamos la caza estamos en los altos de Ronatche, mira ahí vemos dos de Guapiti, vamos a ver, tenemos ahí un nivel 2 y el otro que no lo había marcado, ahora, mira, sí, un nivel 5, un nivel 5, voy a intentar hacer doble lance, vamos a acercarnos un poquito y Uno y dos Vemos cómo se ha apagado el contorno del animal que tenemos señalado del nivel 5. Eso significa que, que está batido. Vamos a recargar y a recoger nuestros dos guapitis. Seguimos avanzando. Vamos a ver. Vamos a mirar. Ahí, te, ahí tenemos otro. Ahí tenemos otro que está parado. Así que disparamos. Disparamos abatido No está mal el lance Tres disparos, tres animales Hay veces que hacemos más disparos Y, y fallamos como una escopeta de feria Aunque en esta ocasión La suerte está de nuestra parte Y hemos abatido los tres animales Ya vemos aquí el primero Vemos el contorno ahí regalzado. Y a ver qué puntuación nos arroja Yo creo que este es el nivel 2 Por el tamaño de la cuerna Vamos a ver, efectivamente un nivel 2, 182,10, buen impacto, vamos a recoger el otro y luego iremos a por el nivel 5 que es lo que tenemos resaltado en fian. Estamos llegando y a ver qué hace nos arroja, la verdad que tenía este una, una cuerna bastante bonita. Efectivamente un oro nivel 4, 298,90. Y ahora sí vamos a por nuestro nivel 5. Venga, perrete, búscamelo. Ya sale el perrete corriendo. Tiene un buen rastro de, de olfato. Vemos también ahí el contorno que Vamos a dejar que el perrete lo encuentre. Vemos que es un sangrado muy bueno, la verdad. Así que ya el nos está llamando que lo ha encontrado. Y vamos a, a ver qué puntuación nos arroja. Un diamante, 382,90. Un diamante por la mínima, pero un diamante. La cuerda está bien, no, no está no es muy espectacular, pero es un, una cuerda bonita. Vamos a, a decir al perrete que se siente, que lo vamos a premiar. Vamos a ver. Una galletita de perrete que lo estás haciendo muy bien, campeón. Y ahora sí os pondré el mapa donde ha sido abatido este animal. Bueno, vamos a mirar primero un poquito por subir algún otro animal Como escuchamos aquella llamada que vimos antes de una, de una osa Pero bueno, mira que ha sido en los altos de Ronache Entre los dos lagos que hay en Ronache Y vamos a, a continuar con la caza Enfrente tenemos un oso negro Vamos a ver, mira, un legendario Un legendario se nos ha puesto de pie Vamos a hacer enlace con el arco Apuntamos y... Vaya, justamente, hemos fallado Se ha agachado El siguiente, ahora sí Ahora le hemos impactado Sale el oso corriendo Pero vemos que se la apaga el contorno Y se nos pone en fian. Eso significa que el animal estaba, está muerto, está vacío Venga, perrete, búscamelo Ya sale el perrete corriendo Y vamos a mirar por los prismáticos Por subir hubiera otro animal Mira, ahí tenemos una hembra ahí vemos un macho nivel 2 de cola negra y vamos a recoger a nuestro oso nivel 9 legendario la nos está llamando vamos a ver qué puntuación nos arroja un diamante 22,80 también un diamante por la mínima pero es precioso con una, una capa de pelo precioso que quedará muy bien en el, en el salón de trofeos y vamos a ver Mira, ahí vemos el animal... Nada, se nos ha escondido, no puedo hacer el lance... Y a las hembras no, no me gusta disparar... A ver si lo hubiera... Y puedo hacer el lance... Y si no, pues os pondré el mapa... De dónde ha sido abatido... Vamos a apuntarlo un poquito... Pero no, Venga, yo creo que ya el animal se nos ha ido... Ahí vemos la hembra corriendo... Así que voy a poner el mapa... Veis, ¿Veis aquí, en el lago inferior de Balmond... Junto al...